Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en este vídeo os voy a explicar los diferentes modos de control de los servos de Dynamixel, en concreto vamos a trabajar con el modelo XL330 que veis aquí, M288T y también vamos a trabajar con la electrónica OpenRB150 que es la que utilizaremos para controlar el servo. Bien, el objetivo del vídeo es trabajar con la librería Dynamixel eh, to Arduino, es una librería que podemos utilizar dentro del de el entorno de Arduino IDE y que eh, bueno, pues tiene una serie de funciones para poder controlar este servo y entre ellas tiene eh, la forma de poder controlarse con diferentes modos de operación. Vamos a empezar con el control PWM que implica que establecemos una señal o un voltaje que nosotros podemos determinar y esto genera, eh, obviamente eh, hará que el servo se ponga a girar a una determinada velocidad. Aquí en concreto estamos utilizando eh, o cambiando el modo de operación con la instrucción set operating mode y ponemos que queremos que sea del tipo P eh, PWM previamente tenemos que desconectar el par de la apagar el par del motor y una vez hemos finalizado podremos volver a conectarlo para realmente hacer el control como veréis en todos los ejemplos que vamos a ver eh, siguen todos más o menos la misma estructura cambia la, la señal que quiero controlar en este caso voy a controlarlo por, por tensión por PWM en principio lo que hago es lo pongo a hacer al principio de todo, espero 5 segundos, esto simplemente lo hago para que me dé tiempo a activar el, el Arduino plotter y a partir de ahí le pongo la, la tensión de referencia que quiero eh, obtener. En este caso es la variable PWM target que vale 50, el 50%. Aquí en el loop de Arduino lo único que estoy haciendo es monitorizar las señales que quiero mostrar. Voy a mostrar la señal PWM, la corriente del motor y la velocidad. Bien, vamos a, a programar este ejemplo para que veáis cómo funciona. ¿Vale? Está subiendo el código. Bien, y una vez lo ha subido, veremos aquí que se pone a, a, a moverse. Como veis, o podéis observar, ha habido un pico de corriente. A partir de aquí, la corriente y la velocidad más o menos se ha estabilizado. Y la señal azul que veis aquí es la señal PWM. En este modo. Si yo bloqueo el motor o lo freno, se dispara la corriente y la velocidad disminuye. Esto puede ser peligroso para el motor. Para eso existen otros modos de funcionamiento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a parar el motor, volviendo a lo programar diciéndole que vaya a cero, en este caso, para mostraros el siguiente ejemplo. Mientras tanto, sería el modo de corriente. En este modo. Lo que nosotros podemos especificar es la corriente máxima que queremos que circule por el motor, siendo el controlador interno del servo el que regulará la señal PWM, de acuerdo? De forma muy similar, cuando le demos un objetivo de corriente, en este caso sería en 20 miliamperios, se podrá a girar exactamente igual que antes, pero la diferencia es que no va a tener el pico que tenía anteriormente, ni tampoco va a dispararse la corriente cuando lo frenemos. Ahora lo observaremos cómo funciona. ¿Vale? Bien, fijaos que aquí la corriente ha adquirido el valor de 20 mA y esta señal azul sería la señal PWM que internamente controla él y la señal verde sería la velocidad. Fijaos que ahora la diferencia es que si yo freno el motor, baja la velocidad, baja la señal PWM, todo con el objetivo de mantener la corriente constante. Esto es bueno porque eh, este modo yo... Puedo controlar la fuerza, porque al fin y cabo la corriente tiene que ver con el par, ¿vale? La fuerza con la que yo quiero que se mueva este servo, ¿de acuerdo? Y es mucho más seguro que en el del modo anterior. Bien, vamos a programarlo ahora para que funcione en modo velocidad. vale En este modo de velocidad lo voy a subir mientras lo explico. El, el objetivo es eh, que se mueva en una cierta velocidad, pero lo vamos a hacer con una trayectoria del tipo en este caso trapezoidal vale en velocidad como veréis ha adquirido esta velocidad a partir de una cierta rampa los parámetros de la rampa los vamos a mostrar ahora vale la diferencia que veréis ahora es que si yo intento frenarlo el motor intentará aplicar más corriente para que vaya exactamente a la misma velocidad por más que lo frene no modifica esta velocidad. Ha soltado un poco, ha, ha aumentado un poco en el momento que lo he soltado, pero en el momento que lo estoy apretando él intenta regular esta velocidad porque tiene un controlador interno, ¿Vale? de hecho tiene un PI. ¿Vale? Los parámetros con los que puedo controlar la rampa de aceleración se, se utilizan con, en este caso se, puedo controlarlo con eh, tiempo a través del de, eh, registro drive mode que si yo lo activo de esta forma voy a generar una trayectoria temporal y que en esta trayectoria temporal, para el caso de modo de velocidad, yo voy a poder especificar el tiempo de aceleración en este caso, por ejemplo, que sea de un segundo. vale, Por eso habéis visto esa rampa que habéis visto aquí. Pero el resto del programa es prácticamente idéntico al de antes. Bien, vamos a pasar al modo de posición. Vale, en el modo de posición, voy a subirlo mientras tanto, en el modo de posición controlo exactamente una trayectoria igual que antes. La diferencia es que voy a controlar tanto la, la, el total de la trayectoria como el tiempo de aceleración. Vale, ahora lo veremos, entraremos en detalle, pero mientras tanto, fijaos cómo controlo en la posición, perdón, esto es el de velocidad, he subido el de velocidad, perdón, el de posición, aquí está. Vale, ahora lo voy a mandar a una posición, en concreto de 90 grados. Y como veis el motor va suavemente a esa posición. Se ha quedado con un pequeño error de, de posición porque tiene un controlador PID que en la acción integral está desactivada, ¿vale? Por defecto. Vale. La diferencia de este código con el de antes principalmente es que ahora en el modo posición, ¿vale? En modo posición, yo el perfil de trayectoria que yo puedo generar voy a controlar tanto el tiempo total, lo que quiero que alcance esa posición, como el tiempo de aceleración en el que eh, estará modificando la velocidad para llegar a una velocidad de régimen permanente y luego volverá a disminuir, es una trayectoria de tipo trapezoidal, ¿vale? Bien, eh, además de todo este modo de posición, también el motor incluye un modo de posición pero que está controlado por corriente, que es este modo que veis aquí, este de aquí en el que yo lo voy a mandar exactamente igual a una posición igual que antes pero la diferencia está en que yo ahora le voy a limitar la corriente máxima a la que quiero que lo haga. Entonces si durante el transcurso de este movimiento el motor se bloquea o lo freno entonces el motor seguirá moviéndose hasta la posición que yo le he pedido no en los tiempos que había originalmente planificado pero sí al menos con la máxima corriente. Entonces esto permite que sea mucho más seguro poder alcanzar esa, esa posición sin poder eh, dañar nada del entorno, ¿vale? aquí concretamente bueno pues estoy mandándolo a, a la posición eh, en este caso de 90 grados y estoy intentando monitorizar cuáles son los valores tanto de la posición de la trayectoria como de la corriente que veremos que no se nos dispara sino que está todo en todo momento controlada, ¿vale? voy a bloquearlo mientras sube para que veáis el efecto que sucede. Ahí está, lo bloqueo y lo suelto. Como podéis ver, en el procedimiento normal iba siguiendo, tratando de seguir la rampa de, de, de posición, pero aquí la corriente se ha saturado porque lo he bloqueado yo. ¿De acuerdo? Vamos a volver a repetirlo para que lo podáis ver. Aquí lo bloqueo, tarda más tiempo y si lo libero, Alcanzar la posición ¿De acuerdo? Pues bien, pues muchas gracias